Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados estudiantes, dependiendo de la hora en que vean este video. Mi nombre es Manuel Alejandro Armas Armasa, coordinador de la carrera profesional de Derecho en la modalidad a distancia de la Universidad Continental, y soy abogado especializado en Derecho Penal. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde van a poder encontrar las buenas prácticas y experiencias de éxito de sus compañeros, mismas que pueden ser útiles como referencia. Asimismo, van a poder encontrar trabajos de diversos periodos académicos. Les invito pues a revisar y aprovechar dichos materiales para que puedan enriquecer vuestra experiencia de formación profesional. Bienvenidos y éxitos.